Esto sí que es fanatismo por la pesca, ¿eh? Vamos sí. a Madariaga con el peje. Voy a pescar allá ahora, en la laguna. Ah, ¿qué era? Sí. Una buena cita. Sí. Muy bien, muy bien.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 presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros.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 y en los costados, como verán, es totalmente abierto para tener una buena libertad en la remada y que sea cómodo cuando uno lo tiene puesto. Es un chaleco que no tiene muchas tiras, ya que bueno, uno en calle anda más que nada tranquilo. Eh, muchos lo usan para recreación, pesca. Y bueno, este modelo en particular viene con un bolsillo en el pecho como para tener alguna navajita, alguna tijera, algo práctico, digamos, en el momento del uso. Ya de adulto, con más tiras. Algunos lo usan para moto de agua, para jet ski.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 ¿Cómo estás? Buen día, che. Acá está todo bien. Por favor. A ver qué pasa con la, con la pesca. ¿Cómo anda? Bien, bien. Estamos con buena, buena pesca para, para hacer la época. El calor, eh, la verdad que está rindiendo muy bien. No está saliendo el tamaño habitual de acá, pero mucha cantidad. Eh, eh, mucha cantidad. Hay que devolver. Los de 30 este, para abajo devolvemos. Así que, Pero se hace entretenida ahora cuando nos vimos en febrero del 2022 dijimos que este año, bah, el año pasado iba a andar con alguno de 3 kilos y no le derramos, ¿eh? ahí está. Eh, sí, y ese que estás viendo ahí no es el, ah, no, el es... más grande, ese es 2 kilos, 6 y, y moneda. Eh, ahora te voy a mostrar, en el freezer tenemos uno de 2 kilos, 9 kilos. ¿Hace poco? Ah, un mes. Un mes. Bueno, no, sí. derramo, ¿eh? no, no, la verdad que salió no de 3 kilos, pero es decir, es un pejerrey de 3 kilos, sí. 3 kilos y algo. Sí. Lo sacaron a las 12 y algo del mediodía y llegaron acá a las 6 de la tarde, así que esos gramos seguro que los perdí. un no pequerrey de 3 kilos. Bueno, acá en el todos los servicios, como siempre, ¿no? Pueden encontrar. Sí, campings, sí, todo. Bajadas. Desde poder armar una carpa, traer una casilla rodante, este, venta de carnada, limpieza de pescado, alquiler de bote, dormis, guardería, todo. El 100% de lo que necesita alguien que viene de Belén. Bueno, gracias, Nico. ¿eh? No, gracias vamos, a, vamos a, a, a ustedes por venir y difundir siempre lo que pasa en la Laguna de la Salada de Madrid. No, por favor, a eso... Este es el gigantón. Este es el. que ahora, bueno, al tenerlo en el freezer, se achica un montón. Dos kilo, nueve, quince. kg. Eh, impresionante. Con línea de flote, ¿no? Con línea de flote. Ah. Y creo que a 15 centímetros. Un lujo. El sueño de todo pescador de pejerrey. Olvidado. <risa> Vamos madariaga, eh. Tremendo. Mirá el lomo que tiene oh, esto. Y bueno, al meterlo al freezer se achica. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Gigante. La temporada de pesca regresa, sí, sí sí se está dando muy bien la pesca, a pesar de que es verano, eh, está, está muy activo el pescado, así que está lindo para venir y disfrutar un día lindo de pesca y, y bueno, pasarla bien y, y tratar siempre de, de llevar el trofeo como le dice. Sí, está, está en el agua, está acá sabemos agua, que está. Está ahí un está el récord de 2,915 kg y ahí para abajo está todo el filaje de 3 kilos, 3 kilos y 5 está también. Sí, seguramente. Está un poco revuelta el agua, mucho viento. no toca, pero bueno, la vamos, a... la vamos a remar, la vamos a pelear. Y... Es bueno, Madariaga, Madariaga siempre te sorprende. Sí, serio, así es. Bueno, gracias Diego, vamos no, a dejarlo. Gracias a ustedes por... Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad.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 Este combo lo podés abonar en 12 cuotas sin interés de 5950 pesos. Sabés que todos nuestros productos lo podés comprar en efectivo o transferencia bancaria con un 15% de descuento o en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Hacemos envíos a todo el país.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 al 1551-2113 o 1552-7757. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale Ah, porque viene con maldito Muy bien, primer peje Mirá que peje rey, mirá ¿Peleaba o no peleaba? Tenelo Jesús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 ¿Qué tal gente del pescador? ¿Aquí no saben quién está acá? Miren, quién puede estar. Acá está, acá está, acá está, acá está. Acá está. <ríe> Marianito. Acá estamos. Esto por ahí, digamos que el primero que venga a comprar un equipo de estos de caña y de ril, se la lleve de regalo esta gorrita. ¿eh? Y sale fir firmadita, si quiere. En este caso le voy a mostrar una caña que tenemos nosotros de lanzamiento para pesca de mar, telescópica. La cual plegada mide metro m. Es de 3 metros 90 m de largo. Pueden tirar plomos hasta de 250 gramos. Ven la flor de caña. El pasahilo de acá. Este es rebatible. Venga, venga, hacemos así, tac, se baja. Excelente caña. Portarril de grafito con acero inoxidable. Super. Mire. Yo le doy como para que tenga, a ver si se rompe o no se rompe, ya. ven como que tenga. Acá le damos como para que tenga, la otra vez le puse, creo que esta caña, 4 kilos de plomo y los levantó tranquilamente. Así que bueno, ven este paseiro, hacemos una pequeña presión acá, se rebate para que sea más cómodo para llevarla. Precio de esta caña, para del pescador tv 12.900 pesos imperdible y otra joya que tenemos es un reel Mitchell. esto es único acá, anti fijo no tiene anti-rever ok, es fijo 19.500 pesos lo liquidamos y la carga de nylon va de regalo y por último no se la pierda. una línea de corvina con anzuelo 4.0 para la pesca de mar 150 pesos, inexistente, y al que compre el equipo de caña y ril, a los precios que le dije, le hago un 10% de descuento comprando el equipo, y la gorra va de regalo, ojo que el precio del equipo es contado efectivo, ¿eh? pues no sé Gabriel cuando lo va a mandar a esto, pero bueno, eh, me atajo contra cualquier despelote que haya económico del país, esto sale con fritas tenemos 20 equipos disponibles ¡Sí! ¡Es super! ¡Qué lindo! ¡Papá! Hola amigos, bueno, queremos mostrar algunos de los eh, lentes que tenemos disponibles en nuestro local. Tenemos lentes comunes, algunos económicos para aquellos que no quieran gastar mucho eh, dinero con filtro UV, por supuesto, y después tenemos los que tienen filtro UV y polarizado. Vamos a ver que eh, con el polarizado lo que hace es filtrar ciertos rayos que hay en, en, en el ambiente y nos permite ver mucho más eh, en profundidad en el agua, por ejemplo y cuando queremos ver cosas eh, lejos también resaltan mucho más los colores porque como decíamos bueno filtran esos, esos rayos UV que son molestos y dañinos para el ojo eh, ahí lo vamos a ver en las imágenes también queríamos eh, mostrarles eso tenemos diferentes los lentes tenemos diferentes marcas eh, de mejor o menor calidad pero bueno siempre hablando hablando de lentes de muy buena calidad eh, y también bueno para acompañar los anteojos tenemos las cintitas estas de Neopren, que se las colocamos a los lentes, que para cuando hacemos actividades al aire libre realmente son muy importantes para que no perder el lente. Me ha pasado de tirarme al agua, y tirarme, y tirar los lentes en la cabeza y chau los lentes. Con esto los ponemos en los anteojos, los colgamos y no los perdemos, nos garantizamos no perderlo, más cuando estamos haciendo algo en movimiento, la verdad que es fundamental. Así que bueno, nada, como siempre, nos vemos en la próxima, envios a todo el país, hasta la próxima.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 para que todos los pescadores deportivos puedan acceder. Así que usted sabe, aquí en Mar del Plata estamos nosotros, con la empresa Sandogán, haciendo de este deporte un arte. Tratamos de buscar las mejores imágenes para que todos ustedes, en algún momento, puedan venir y puedan disfrutar de esto, que se llama pesca en Mercado. Yo lo que te sacaste, papá? Eh. Hey. Mira acá. Yo lo que te sacaste. A ver. Déjame, ves, no lo recoja jamás. Mira qué michorra. No recoja, no recoja jamás. Uh, el abuelo de los ¿Qué? El abuelo y allá está el nene. Qué sí, quilombo que hay. Esperá, Diego, esperá, esperá, esperá. Tranquilo, tranquilo, dieron ahí. Mirá vos. Wow. ¿Ves un poquito? cumplido, bien ahí. Ay, ay, eh. Vamos por más, muchachos, vamos por más. Vamos por otro, vamos por otro. Así va saliendo la pesca. Arriba que está libre. ¡Soltamos! Uy, si te fue para abajo, está enganchado con el culo, espera, eh con alguien acá. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa amigos? ¿Se me está cansando! <risa> y vemos, Paco tiene que venir. Y vemos, la mancha blanca, se ve el ¿Se doblete. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! mira vos! ¡Cuidá oh. que salbón. es el bombo! de Es el ¡Ahí nomás! Mirá, ¡Espectacular! ¡Espectacular! Oh, oh, y, oh, oh, y, sí. y trajo la carnada de paso el hombre, ¿eh? Ya, cuéntame. ¿A dónde nos llevamos, amigo? ¿A dónde va? Ah, ¿Para dónde va? A Moreno. A ah, Moreno, a la parrilla, de depende. ¿Son varios ahí para la sí. comida? Sí, sí. Sí, <risa> sí. puedo invitar a alguno más ah, también. Okay. Buenísimo, pero <risa> hermoso. Es un macho, ¿vamos? Ya metimos la cherna, ya metimos los jabones. Y estamos en, en carrera. Tío. Vamos arriba, chicos.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 como Pesca Mijael.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 tal amigos pescadores, bueno estamos disfrutando entonces de la primera parte de la pesca embarcada en Mar del Plata una pesca realizada por la firma Sandokan con muy buena pesca de salmones, meros, chernias en lo que se denomina pesca de altura y en la segunda parte vamos a disfrutar de una pesca si se quiere un tanto más tranquila, pesca de media altura, más cercana a la costa ideal para compartir en familia, van a ver ahí varios pequeñitos disfrutando de esta pesca y como es muy cuantiosa la verdad que la pasan muy bien hay menos navegación y por lo tanto es más placentera bueno, espectacular, mucho pique como van a ver en imágenes se dio muy bien la pesca de corvinas, palo pescadillas, con mucha intensidad de pique eh, prácticamente todos los tiros con, con alguna respuesta incluso dobletes Así que está muy buena la pesca en Mar del Plata, por supuesto, le recomendamos los servicios de la firma sandocán todo incluido, equipo, carnadas, bueno, la guía de pesca, solamente tienen que ir con ganas de pescar y disfrutar de una linda salida de pesca. adentro, vamos, vamos que se va, vamos que se cae ah, bueno está pero bien robado, levantalo, levantalo, mira está robado pero bien robado no, más o menos acá estamos a mar con los muchachos de ¿de dónde era? San Juan, ¿no? Santa Fe, la chico Santa Fe, Santa pica. Es palo A ver, Luli, ¿cómo lo agarraste eso? <ríe> <ríe> Hermoso, ¿eh? Muy bien. Tiene algo, ¿eh? Mirá, una pescadilla arriba. Todo suma esa fileza de que rica, a ver. Muy bien. Eso. Oh, Muy ahí. ahí, ahí. Viene ahí. Bien, ahí está. Miren, miren. ¿Sí? No algo acá No es de pelea eso, eh. Acá viene el muchacho con el nieto Vamos a disfrutar un día de pesca con nosotros. Muchas gracias. Hola. Para el capitán. Bueno, pues grande, muy bien. La pedí, ¿viste? La pedí, la pedí y la, la sacaste. La, la, la pedí y la sacaste. Mostrame la verde, costadito ahí, muy bien, linda curvina. Acá vino con el nieto. ¿Cómo se llama el nieto? Faustino. Faustino, ¿de dónde sos Faustino? De La Plata. Bueno, un saludo para la plata acá. Yo soy Entonces, de Punta Lara. ¿eh? De Punta Lara. Esa ¿eh? se va a sacar la parrilla allá. Capaz que se hace ahí en, en Punta Lara. Para disfrutarla. Hoy a la tarde, bueno, mejor, fresquito el pescadito para comerlo. Vamos por más. Vamos, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde viene acá? Una pescadilla hermosa, a ver. Dale, que uh, te va, dale, que te va, métele, métela. Mira cómo vino, a ver, déjalo así. Mira cómo vino. De casualidad. Muy bien. Muy bueno Miren ahí Seguimos de rancha Arriba A ver, mostrame eso Es un congrio Un congrio grande, Larguísimo Bueno Qué bárbaro Qué pescadores Los dos, palo y palo están ¡La maravilla Bueno, otra vez Seguimos siempre vos también Son tres La primera vez que venís también muy bien pero parecen expertos se ve que son pescadores igual mira linda corvina muy buena a ver. arriba muy buena muy linda corvina esa también a la parrilla buenísimo bueno vamos a ir pescando muy bien otra vez Acá el maestro pejando pejerrey está divirtiendo con los pejes Bueno, algunos unos cuantos igual ahí, ¿eh? Este se fue, pero... cómo tira eso? ¡Doblete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! a comer en San Martín, parece. Muy buena, eh. Gracias. Flaco, para un poco. Otra levántala No, está enganchado. Levantala, levantala y desenganchamos arriba. Y esto pasa cuando hay pescado. Si no hay pescado no se engancha. <risas> Hermosa gormita. Muy bien. Otra. Al toque. De ahí una pescadilla. También cuenta, eh. <ríe> no, esa no. <ríe>